Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Proyecta recuerdo de ayer, tanto amor y tantas emociones juntas que terminan sobre este papel. Dame romo, dame ruina, que si es de tu parte me llena de la misma manera. Eso te decía antes de ese día en que te fuiste de este planeta. Y ahora que el tiempo se pasa lento, no puedo dejar de pensar en todo lo que pasa dentro de mi cuerpo muerto, inerte de llorar. ¿Y qué, eh? ¿Qué va a ser de mí? Me voy hasta el fin, yo siempre fui así. Es como un veneno que me asfixia y no me deja respirar.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 lo que te escribo nada va a ser suficiente porque no existen palabras que expliquen lo que me pasa si te tengo enfrente es como ser dos polos opuestos que no se dejan de atraer es como ver dos mundos chocando a una galaxia nacer. Los recuerdos me tiran al fondo de un pozo sin luz donde el ruido es silencio. No sé si es peor no tenerte o no verte o escucharte, ya no hay diferencia. Sé que tengo mucho que aprender, pero me enseñaste a querer. Y ahora que te vas, no me queda nada más que volar y pensar en crecer. Una tragedia inevitable y amargada. Un tren que se descarrila en medio sentir a medias o no sé sentir, yo era Anakin y ella era mi palme a mi dala, una tragedia inevitable y amargada, un tren que se descarrila en medio